Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos. Bueno, bueno, ya me. Bienvenidos chicos a un nuevo video y hoy es especial. Hoy es. A ver, yo sé, yo siempre digo que es especial y tú siempre dices que es especial. Ya no te creo nada mentiroso porque es que hoy el video no es normal. Primero estoy en un, en un nuevo lugar, ¿no? Vale, no sé si al final voy a dejarlo así o qué voy a hacer, pero la verdad me llama bastante la atención este nuevo lugar. Y es que, y es que el video de hoy no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque, porque, porque ¿Por qué? hoy vamos a tratar de arreglar un Bakugan muy popular, muy popular. Que tiene una falla diminuta, diminuta, pero me está alterando la vida. Me está poniendo muy nervioso y necesito acabar con eso ahora. Entonces, sin más, espero que les guste mucho el video. Recuerden que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones que también dejaré abajo en la descripción. Sin más, empezamos con el video. Vale, ¿y de qué Bakugan estamos hablando y de qué situación estamos hablando? Vale, para eso voy a cerrar primero a Midnight. Porque el Bakugan no es nada más y nada menos que... Midnight, no mentiras, que no es que Midnight es perfecto y no te atrevas a dudarlo. El Bakugan que vamos a tratar hoy es este Neo Dragonoid de aquí. Míralo, muy lindo, muy regio. ¿Y por qué se a Midnight? Porque es que este Bakugan presenta un problema. Y es el siguiente: si yo pongo el imán de Midnight con el imán de Drago, Drago Midnight se va a abrir. Y no porque el imán de Midnight esté mal. Está muy bien, de hecho. Sino. Porque el imán de Drago sí está mal y necesita ser reparado. Necesito mover el imán que está aquí adentro para que el Bakugan vuelva a tener el imán bien y no me altere las cosas. ¿Por qué me altera? Porque yo los tengo organizados en una cajita donde están muy apeñuscados todos. Y cuando se, cuando lo, lo cierro y lo meto a la cajita empieza a abrir todos. Porque empieza a tocar el imán todos los Bakugan, entonces se llena más la caja, algunos Bakuganes se lastiman al abrirse. Bueno, es un caos. Primero voy a desatornillar aquí, más que todo solo en la zona del imán. Voy a girar el imán y luego cuando lo gire, lo vuelvo a unir, vuelvo a unir todo el Bakugan y cuando lo vuelvo a unir todo, pues ya no habrá este problema. En teoría, eso es lo que se debe hacer. He visto casos que han salido muy bien y por eso lo voy a hacer y, y pues ya... Empecemos. Bueno, ahora ustedes verán aquí en esta zona todo lo que estoy haciendo un poco acelerado para que pues no sea tedioso, ¿no? Esta vez ya hay más presupuesto y voy a usar esto, que son eh, un montón de destornilladores. Son varios destornilladores, es muy económico y funciona bastante bien. Desgraciadamente no conseguí ninguno triangular, pero el que he estado usando últimamente y me ha servido bastante. Este mide 2 milímetros de, de, de, digamos, como de ancho y es de pala y me ha servido bastante bien. Lo enganchamos, a ver... Perfectamente enganchado y estamos listos para la acción. Listo, ahora sí ya podemos retirar. Vamos a retirar. Bien, aquí, si fuera un vortex, tendría un tornillo aquí adentro y por dentro tendría un montón de cosas más. Pero no es un vortex, así que no, no nos interesa, ¿no? Vamos a dejar ahí. Está anestesiado, no se preocupen, ¿ok? Eh, aunque parezca y son imágenes fuertes, de hecho no. No piensen que no. Está anestesiado. Vamos ahora a ver aquí. ¿Ven? Que igual hay que tener cuidado porque boté los tornillos. Pero vale, ya los encontraré. ¿Ven? Este es el problema. Que tiene el imán al revés. Vamos a acércate. Mira. Tiene el imán al revés. Por tanto, cuando hay contacto con otro okubán, pues se une. No, no puede negar la naturaleza de un imán, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tratar de separar esto. Voy a ver cómo lo logro. Y giro el imán y lo vuelvo a pegar. Vamos a ver qué tal va. Voy a probar algo para que el imán no sufra y yo tampoco. Tratando de sacar esto que veo que está muy difícil. Voy a tratar de pegarlo con otro Bakugan. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Y vamos a tratar de... A ver. Cómo hacer que... Eso era lo que quería. ¿Ves? Que se pegará de tal forma que mira, si lo giro. Si giro el imán, cambio los polos. Ahí ya, ya no... Mira, ves, ahí ya repelen, ¿ves? perfecto, entonces vamos a dejar este lado aquí adentro, sin pegante ni nada, no creo que afecte mucho vamos a pegarlo, muy bien, listo, y ahora vamos a coger el resorte, esto ya digamos los que hemos arreglado bueno, sabemos cómo funciona, cogemos el resorte, cogemos el, la base, vamos a ver, vamos a ponerlo así, no creo que afecte mucho o así Ah, no, es así, es así, es así, muy bien, y vamos a ponerlo aquí, así, perfecto, y ahora ya podemos proceder a una, eh, esto se llama, ¿cómo se llama? Cuando tú haces una, cuando haces los puntos de alguien, es una suturación, ¿no? Eh, que tú, eh, bueno, los que estudian medicina lo sabrán, ¿no? Listo, y ahora solo me queda añadir aquí... A ver, enfócame, enfócame, enfócame. Un par de movimientos más. Ajustar un par de tuercas. Y listo. Cerramos el Bakugan. Vamos a cerrar a Neodragonoid. Listo. Vamos a comprobar en primer lugar que se si abre bien. Midnight, córrate un momento. Vale, que se abre bien. Se abre bien, pero como que ya no abre tan bien, ¿Sabes? Vale, pero bueno, no importa. ¿Qué es lo que me importa? Si sigue pegando o no el imán con otros Bakuganes. Vamos a enfocar aquí. Vamos a ver, aquí tengo dos imanes. Pero, vale, que esto es lo que nos importaba. Al fin y al cabo, mira, ya no hay unión, ¿ves? Si trato de unirlos, no, no va a pasar nada. Perfecto. Así que le claro una cirugía. 4 de 5. ¿Por qué 4? Porque aunque logramos lo que queríamos, igual... Y perdimos algo y fue magnetismo, ¿no? Eh, o bueno, fuerza magnética No sé, los, los físicos lo sabrán Yo le dejo eso a los físicos Pero bien, supongo que salió bastante bien El Bakugan no sufrió, todo sigue en su lugar Todo perfecto Y ahora tengo un Bakugan que funciona muchísimo, muchísimo mejor Así que si ustedes tienen un Bakugan que le pasa eso Probablemente no es que sea falso Es que tiene el imán girado Y hay que girarlo y ya Pero como pueden ver es bastante, bastante sencillo Bien chicos, este ha sido el video, espero que os haya gustado muchísimo el video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos como este. Díganme, ¿alguna vez les ha pasado esto con un Bakugan? ¿Sabían esto de girar los imanes? Bueno, bueno, bueno, eso ya lo sabrán ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo ese video chicos. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.